Los arrays booleanos nos permiten hacer un slicing más avanzado y que no está disponible para listas. Vamos a ver cómo se usa. Vamos a crear un array de enteros, normal y corriente, con cuatro elementos. 3, 14, 15, 92. Y ahora vamos a crear un array booleano. np.array. Y vamos a colocar los dos primeros a true y los dos últimos a false. Lo visualizamos y ahora vamos a ver cómo se puede hacer slicing. Escribimos el vector de enteros y entre corchetes vamos a escribir nuestro vector o array booleano b. Bueno, pues lo que va a suceder es que de todos los elementos que hay en el array a... Solo nos va a mostrar aquellos que corresponden con True. Por lo tanto, solo nos va a mostrar el primero y el segundo. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, si ponemos este también a True. Lo ejecutamos. Ahora nos tiene que mostrar el primero, el segundo y el último. Esta es una manera un poco más avanzada de hacer slicing. Y se puede hacer lo mismo que con vectores, se puede hacer con matrices. Vamos a hacerlo con una matriz, por ejemplo, que tenga dos filas y cuatro columnas. Vamos a poner 3, 6, 8, 9. Ahora, por supuesto, tendremos que crear un array del mismo tamaño, pero... ...que tenga valores booleanos. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a escribir unos en lugar de true. Vamos a poner los tres primeros a true. Y en la segunda fila vamos a poner... ...los tres primeros a false y el último a true. No nos tenemos que olvidar de decir que el tipo... ...es tipo booleano. Vemos el vector b... Y ahora cuando hagamos A con B, tenemos que recuperar los vectores o los perdón, los números que están en la posición true, true, true, tiene que devolvernos exactamente el 3, el 14, el 15 y el último de todos que es el 9. Y no se va a formar una matriz, sino que va a ser un vector. Aquí lo tenemos. Si queremos comprobar que efectivamente es un vector y no es una matriz, pues tendremos que guardarlo en una variable y, por ejemplo, comprobar su dimensión. Y vemos que su dimensión es 1, por lo tanto, cuando hacemos slicing con arrays booleanos a matrices, siempre nos devuelve un vector.